la inclusión social en el contexto de Next Generation eh, es una hermana pequeña y esto eh, deberíamos tenerlo presente a la hora de hacer incidencia política porque efectivamente lo que nos estamos encontrando es que el modelo de financiación europea de la lucha contra la exclusión o el modelo de financiación europea de eh, financiación de, de, de los programas de inclusión social es un modelo que parte de una filosofía que no es la que, digamos, eh, que entra dentro del Next Generation. Voy a intentar explicar esto. ¿no? Para la mayoría de los países europeos, europeo con otros fondos europeos con los que hemos estado trabajando, la financiación europea no está para financiar derechos.